Cuando en la cópula hay penetración, normalmente el encargado es el macho. Sin embargo, en el socóptero brasileño Neutrogla es al contrario. Las hembras poseen una extensión que se clava en el macho y extrae el esperma. Este proceso puede durar de 41 a 72 horas, tiempo que es controlado por la hembra. Separarlos es fatal, pues le arrancaría el abdomen al macho. Además, la hembra repite este proceso con varios machos.